Buenos días a todos. Tenemos hoy la suerte de contar en el CIO con la visita de la profesora Gabriela Sicilia de la Universidad Autónoma de Madrid, que es doctora en Economía, que nos viene a hablar justamente hoy sobre los problemas de endogeneidad, que es un problema ampliamente conocido en econometría, pero no tanto en modelos frontera, y en concreto lo va a enfocar al tema de, del análisis envolvente de datos en ese contexto. Y nada, muchísimas gracias por haber venido y adelante. Bueno, eh, gracias Bueno, a todos los que están aquí, en el, que han venido hoy al seminario. En particular, agradecer la invitación a la Cátedra Santander de Eficiencia y Productividad de la Universidad eh, Miguel Hernández de Elche, al Centro de Investigaciones eh, Operativas y en particular a Juan Aparicio por la invitación a, a compartir aquí unos días de trabajo para discutir sobre estos temas, también con... con la profesora Lidia Ortiz y otros que también van surgiendo a medida que empezamos a colaborar. Bueno, como decía Juan anteriormente, la presentación de hoy es tratar o trabajar el tema de la endogeneidad aplicado a la estimación de fronteras, en particular al análisis envolvente de datos, que es un tema que, si bien la endogeneidad en la econometría clásica y en la estadística es un tema eh, ampliamente conocido, institucionalizado y abordado. A la hora de pasar a la estimación de fronteras y de eficiencia, eh, sí que ha sido obviado en el tiempo y ha eh, recibido menor atención, sobre todo en métodos no paramétricos. ¿sí? Como voy a mencionar más adelante, en la literatura de fronteras paramétricas sí que hay más eh, camino recorrido, de, ya hace algunos años que... Varios investigadores están tratando de abordar este problema, pero en, en el mundo de las fronteras no paramétricas todavía sigue siendo muy incipiente el, el trabajo de, de este tema. Si bien voy a hablar media hora, en lo posible un poquito más, si, si me pasó del tiempo, este es un trabajo que venimos realizando hace muchos años con mi coautor Daniel Santín, que es profesor de la Universidad Complutense de, de Madrid, y... Eh, Intentaré resumir, digamos, los principales resultados que ya hemos obtenido en, en este tema y también, sobre todo, dejar planteadas más preguntas eh, y tratar de motivarlos. Esto de, Bueno, en la academia, eh, en, en eficiencia en particular, somos paramétricos o no paramétricos, creemos o no creemos en, en algunas cosas. Bueno, voy a intentar que crean en, en el problema de la endogeneidad y motivarlos para que cada vez sean más los investigadores que intenten abordar de una u otra manera y desde diferentes perspectivas este problema. Esta es un poco la estructura que pensé para la presentación, primero contextualizar un poco el problema de la endogeneidad y el análisis envolvente de datos, abordar qué sabemos hasta el momento y qué resultados ya tenemos en este, en este sentido y sobre todo me voy a focalizar en eh, presentar un paper que tenemos en, en el cual intentamos abordar dos cuestiones metodológicas desde el punto de vista empírico, ¿sí? como, como investigadores eh, aplicados en diferentes contextos, tratar de detectar este problema y tratar de solucionarlo y mejorar las estimaciones de DEA en, en estas aplicaciones. Voy a presentar un ejemplo eh, empírico para poder dimensionar y visualizar ¿sí? qué, qué implicaciones tiene en la práctica Considerar o no el problema de la endogeneidad en una estimación con datos reales del sector educativo, que es el sector en el que en el que yo me especializo. Y por último, algunos comentarios finales y sobre todo, como dije antes, hacer mucho hincapié en las futuras líneas de investigación y, y cosas que quedan por hacer y que, y que estamos algunas trabajando y otras que, que sería deseable que, que se comenzaran a, a trabajar. Bien, ¿qué sabemos de endogeneidad? Lo primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de endogeneidad en el mundo de las fronteras? Simplemente nos referimos a correlación entre alguno de los inputs y la eficiencia. Yo voy a hablar siempre en un contexto de output-oriented, en, en el modelo de eficiencia, y por lo tanto me voy a focalizar entre correlación entre input y eficiencia. También podría ser entre, output, entre cualquiera de los outputs y la eficiencia técnica. Esta correlación puede ser positiva o negativa. Este es el caso de la correlación positiva, donde creo que se visualiza claramente el problema. A medida que tenemos mayor cantidad de input, esto es un solo input, un solo output, a medida que tenemos mayor cantidad de input, las unidades están más cerca de la frontera productiva. Y cuando tenemos unidades con muy poco nivel de input, están alejadas de la frontera productiva en términos del output. Estas serían unidades ineficientes y estas eficientes. Ejemplos de, de correlaciones positivas para visualizarlo, ¿no? aunque creo que en, en este contexto nadie cuestiona la existencia de, de endogeneidad. Pero bueno, el sector educativo es un claro ejemplo donde tenemos colegios que tienen muchos recursos eh, o alumnos de un nivel socioeconómico muy alto y que sus padres también están muy motivados. Esa motivación que no observamos, ¿sí? Se traduce a eficiencia. Y tenemos una alta correlación, entonces, entre el nivel socioeconómico de los alumnos, que sería el input endógeno, y el nivel de eficiencia. También hay un claro ejemplo en procesos económicos que, que, que se repite, digamos, en diferentes sectores y viene a ser que las, empresas, las grandes empresas, grandes firmas, independientemente del sector que estemos hablando, en general tienen más capacidad de contratar a los mejores gestores. ¿sí? A los gestores más eficientes, ¿por qué? Porque ofrecen mejores salarios, mejores oportunidades, visibilidad. Eh, tienen más capacidad de, de competir en el mercado por atraer a los mejores gestores. Entonces, grandes firmas, más eficiencia. Pequeñas firmas, pequeñas empresas, menos eficiencia. Esto es alguno de los, de los ejemplos. Y como dije anteriormente, está el otro caso, donde la endogeneidad o la correlación podría ser negativa. ¿sí? O sea que en este caso sería unidades con muy poco input son muy eficientes, unidades con mucho input son más ineficientes. Este es el caso del reverse causality, que a veces eh, es conocido en, en la econometría clásica, o eh, también el, el, el hecho de que a veces las firmas o... o a ver, este es el, el problema clásico de la endogeneidad en, en la estimación de, de funciones de producción. Está la teoría de que las firmas conocen su nivel de eficiencia y de productividad y los gestores van a demandar la cantidad de inputs en función de su eficiencia. ¿sí? Si yo sé que soy muy eficiente, demandaré menos input. Y si soy muy, eh, muy ineficiente, voy a tener que demandar más inputs. Este es el caso de la correlación negativa que también se puede observar en otros contextos. O sea que el signo, de, de la endogeneidad puede ir en un sentido o en otro. ¿Qué sabemos entonces hasta ahora de endogeneidad y eh, técnicas de eficiencia no paramétricas, en particular DEA? De Muy poco. ¿sí? Y en general, los trabajos que eh, han estudiado desde alguna óptica usando simulaciones de Monte Carlo o eh, a veces solamente con, con una tirada, trataron el problema de la endogeneidad solamente teniendo en cuenta la correlación negativa entre el input y la eficiencia. El primer trabajo que eh, estudia también el impacto del, del signo, o sea que también incorpora la, la correlación positiva, es un, un artículo que tenemos con mis coautores, José Manuel Cordero y, y Daniel Santín, publicado recientemente, donde utilizamos experimentos de Monte Carlos para testear el desempeño de, del análisis envolvente de datos frente a diferentes situaciones, diferentes correlaciones del input y de, y de la eficiencia. Como principales resultados, uno bueno y uno malo, como todo en esta vida, siempre la buena y la mala noticia. Primero la buena, y es que el eh, análisis envolvente de datos es robusto, o, o parece ser robusto a la presencia de una correlación negativa. ¿sí? o sea, Este ejemplo de, de, de endogeneidad negativa que les comentaba anteriormente, parecería que no afecta a las estimaciones de DEA y que si tiene eh, se desempeña correctamente. La mala noticia cuando tenemos correlaciones positivas eh, la técnica se ve eh, dañada sustantivamente. ¿sí? o sea el deterioro es muy fuerte y sobre todo cuanto más intensa es esta correlación. Bueno esto sería más o menos las simulaciones que una sola tirada de las simulaciones en este panel es un mundo exógeno donde tenemos las unidades y las tiramos eh, <coughs> al azar y independientemente del nivel de input la eficiencia se distribuye exógenamente y esta sería la simulación del caso de la endogeneidad positiva que como decía, esto es una Cop douglas a medida que, que aumenta el input, eh, aumenta la eficiencia. Y estos son un resumen de los principales resultados del, del artículo que les comentaba <coughs> publicado en el, en el ejor entonces tenemos que cuando el coeficiente de correlación es cero, es nuestro escenario base y es el escenario exógeno, lo que hasta ahora venimos asumiendo cada vez que, que aplicamos análisis envolvente de datos, donde tenemos que la correlación perdón, la correlación del, del, de Spearman entre el índice de eficiencia que estimamos con el DEA y la eficiencia real que nosotros generamos en nuestro experimento está en torno al 0.73%, tenemos un error absoluto medio de 0072 y luego tenemos cuatro medidas basadas en eh, una distribución de quintiles según el nivel de eficiencia de las unidades. Estas medidas lo que nos permiten es eh, detectar ¿sí? dónde es más potente el análisis envolvente de datos y dónde tiene eh, digamos, el mayor deterioro a la hora de eh, evaluar el efecto de la endogeneidad. Cuando tenemos eh, correlaciones negativas, la endogeneidad negativa, como dije anteriormente, los resultados son muy parecidos al caso exógeno. De hecho, cuando es fuerte la endogeneidad, hasta parecería que eh, tiene un, un efecto positivo, digamos, y que potencia eh, los resultados del DEA. Cuando tenemos la endogeneidad negativa, eh, positiva, cuando tenemos una endogeneidad muy baja, los resultados no difieren significativamente de este escenario base, pero, como dije al principio, a medida que aumenta la intensidad de esta correlación, vemos que hay un deterioro significativo. En el caso del coeficiente de correlación de Spearman es más notorio, ¿sí? es muy, muy baja esta correlación. Lo mismo del error absoluto medio. Y las medidas de ajuste basadas en los quintiles de eficiencia, lo que nos están diciendo es esta intuición que teníamos gráfica de que... Eh, a ver, esta intuición ¿sí? de que estas unidades que tienen muy poco input y que son muy ineficientes, de a, al irse a buscar a las unidades para construir a la frontera, es donde tiene su mayor deterioro y donde pierde esa habilidad para identificar correctamente la eficiencia de estas unidades. ¿Sí? O sea, para estas que son muy eficientes, sí que al trazar la frontera eh, se ajusta o se acerca y se aproxima a la verdadera frontera, pero para las unidades del primer quintil de eficiencia, o sea, las más ineficientes, es donde está el, el mayor deterioro de, de, esta, de esta técnica. Bueno, esto era un poco, eh, para traer a contexto, el, el, el problema de la endogeneidad y la análisis envolvente de datos. Donde más eh, hincapié quiero hacer y donde más me interesaría eh, discutir algunos aspectos es, como dije anteriormente, dos puntos desde el, desde el punto de vista aplicado y empírico, ¿sí? Bueno, ya nos contaste que si la endogeneidad es negativa no hay problema, pero si es positiva, eh, DA no funciona bien. Llegados a este punto, ¿qué hacer? Como eh, investigadores empíricos nos preguntamos, bueno, ¿cómo detecto? Por más que yo tengo la intuición de que eh, pueda existir cierta endogeneidad, quisiera de alguna manera testearlo o, o corroborar mis intuiciones y en el... Eh, desafortunado caso de que efectivamente hayan, hayan generado positiva, ¿cómo puedo mejorar estas estimaciones? Y esto fue un poco lo que tratamos de abordar en este trabajo. Respecto a la detección, eh, en este tema tenemos cierta eh, evidencia previa de, eh, como dije anteriormente, es un tema todavía muy incipiente y que no ha, si bien este paper es del 2003, este es del 2009, posteriormente no se han desarrollado nuevas ideas. De hecho, este último, que es el más reciente, creo que tiene cuatro o cinco citas, un paper que de dos investigadores que en esta materia son referencia. Creo que la mayor causa de esta ausencia de citas y de trabajo es que es muy difícil realmente detectar este problema a través de un test eh, estadístico que sea potente para diferentes tamaños de muestra. Eh, Wilson propone, o más que nada, retoma algunos test no paramétricos para testear independencia. Más que nada su objetivo es eh, testear la independencia para descartar o no la aplicación del bootstrap, porque bueno, en realidad bajo el supuesto de independencia los cálculos computacionales son bastante eh, más sencillos pero eh, tiene serios problemas con muestras pequeñas de, de, de poder lo, los cuatro test que, que, que analiza. En base a esto, Peirach proponen un nuevo test, que es un test de, de Huffman, eh, para testear en este caso ya no independencia, sino eh, la ausencia de correlación o, la, o de correlación. Sí que en este caso obtienen mejores propiedades en el test, es un test con, más robusto, pero tiene eh, dos eh, problemas. El primero es que no nos permite identificar el signo de esa correlación, simplemente testea si existe o no existe correlación. Con lo cual, luego de ver los resultados que obtuvimos en, en nuestro experimento Monte Carlo, sí que tiene sentido testear el, el, el signo porque no es, claramente no es lo mismo si es positiva que negativa esa correlación. Y lo segundo, que es un test que considera todo el mix de inputs y de outputs, por lo cual no podemos identificar específicamente en cuál de las variables está el problema de, de correlación. Con lo cual, de nuevo, si queremos de alguna manera corregir eh, las estimaciones de DEA, tendríamos que saber cuál es el input o, o output problemático y no todo, todo el set. Por lo tanto, llegados a este punto, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Algo igual eh, hay que... Hay que intentar eh, hacer para poder eh, identificar este problema. Entonces, volvemos a los, al proceso generador de datos de las simulaciones de Monte Carlo y observamos los coeficientes de correlación entre los índices de eficiencia estimados y cada uno de los, de los inputs. Desde el punto de vista de la micro, si ¿sí? uno tendería a pensar que esos coeficiente de correlación son negativos o cero, o por lo menos que no son positivos. ¿sí? O sea que la, la inercia que hay es que se haya una correlación negativa entre la eficiencia y cada uno de los inputs. Cuando, Cuando vemos la distribución para cada uno de los inputs en los diferentes escenarios que tenemos, ¿sí? o sea primero el escenario exógeno, los, la correlación positiva y la correlación negativa, Vimos que hay diferencias significativas en esa distribución y que sí que hay unos patrones y unas tendencias bien eh, marcadas en cada uno de estos escenarios. Como dije, en el escenario exógeno, uno espera encontrar muy pocas correlaciones positivas. ¿sí? o sea En este caso, bueno no se ven los, los, las proporciones, pero no llega al 10%, ¿sí? ese 8,8, que son las barritas eh, rojas. Esas son las correlaciones positivas. Mientras que las barritas azules, son correlaciones no positivas. En el caso de la correlación negativa, casi que no encontramos eh, barritas rojas, o sea que casi todas las correlaciones son negativas, y sí vemos que cuando la correlación es positiva, a medida que aumenta la intensidad de la correlación, cada vez tenemos más cantidad de barritas rojas, o sea, cada vez hay mayor presencia de esas correlaciones positivas. Entonces, en base a, a, este, a esta imagen, ¿sí? este análisis visual, eh, se nos ocurrió este, un heurístico muy simple, totalmente ad hoc, bueno, como es un heurístico, que nos permite clasificar cada uno de los inputs de manera muy sencilla. O sea, la mayor ventaja y el mayor atractivo de, de esta propuesta es su sencillez y su facilidad para, para aplicarlo. La idea es muy simple. ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos una aplicación empírica, tenemos una realización de una sola muestra. ¿vale? Y nosotros, en este caso, queremos una distribución de los coeficientes de correlación entre la eficiencia del input. ¿Cómo hacemos para tener una distribución en base a una muestra? Bootstrap. Okay. Simplemente lo que hacemos es eh, seleccionamos ¿sí? con reposición, un bootstrap totalmente eh, naive, como le, le, le llaman, de nuestra muestra original seleccionamos con reposición B muestras de bootstrap, ¿sí? que pueden ser 1000, 2000, 500. Hemos, eso hemos probado con diferente tamaño y no, con un número ya razonable no hay eh, diferencias significativas. Para cada una de las realizaciones de bootstrap ¿sí? calculamos un DEA y el coeficiente de correlación entre el índice de eficiencia estimado y el input. Para cada input vamos a tener que hacer este procedimiento para testear en cada input si es endógeno, exógeno o positivo y negativo. Calculamos ese coeficiente de correlación y lo guardamos. Segunda tirada, lo mismo, calculamos un DEA, estimamos la correlación entre el índice de eficiencia estimado y el input y lo guardamos. Y así para las B réplicas de bootstrap. Lo que vamos a tener es una distribución de coeficientes de correlación. Y simplemente luego lo que hacemos es la proporción de esos coeficientes de correlación que son positivos. ¿Sí? es Esto que tenemos aquí y que es este gamma eh, estrella sub K. Y luego, totalmente ad hoc, definimos un criterio de clasificación de cada uno de los inputs. <coughs> Dijimos, bueno, si tu proporción de correlaciones positivas no supera el 50%, estarías en un escenario de correlación positiva baja o de... Eh, exógena o un input negativamente correlacionado con la eficiencia con lo cual no nos preocuparía en términos del de, eh, desempeño de la técnica de DEA. Si, si tu proporción de coeficientes positivos está entre 0.50 y 0.75 vamos a decir que estamos frente a un input endógeno moderadamente correlacionado con la eficiencia de forma positiva y si es mayor a 75 vamos a decir que está correlacionado de manera intensa también positivo como dije anteriormente, es atractivo ¿Por qué? porque es simple. ¿sí? Eh, limitaciones muchísimas. La primera, obviamente, es un heurístico, está totalmente seleccionado ad hoc los, los criterios de clasificación y eh, está basado en nuestro proceso generador de datos. ¿sí? O sea, Nosotros utilizamos una Coop-Douglas y una función translogarítmica para generar las simulaciones que son. Eh, fun tienen parámetros muy normales, muy convencionales, pero bueno, solamente podemos limitarnos a los resultados basados en ese proceso generador de datos. Y eso no es una limitación. Bien, el otro aspecto entonces que quería contarles era la propuesta o la estrategia que proponemos para mejorar las estimaciones de DEA. Si sospechamos que hay endogeneidad, eh, aplicamos el heurístico y efectivamente eh, identificamos el input como, como endógeno. En este caso, eh, por lo que hasta ahora sabemos, sí que no encontramos eh, evidencia o literatura eh, en materia de fronteras no paramétricas de, y en especial de DEA, ninguna, ni siquiera ninguna estrategia empírica, algún trabajo empírico que dijera, bueno, para controlar por posibles problemas de endogeneidad eh, aplicamos tal o, cual, o tal o cual método. En fronteras paramétricas sí que hay, a partir de ya del mediados de los 2000, Diversos trabajos que de alguna manera u otra tratan de eh, abordar este problema y proponer alguna estrategia. Sobre todo en los últimos dos o tres años sí que han, eh, han aparecido más, por suerte, más trabajos en esta, en esta línea. Entonces, nuestra estrategia es muy sencilla, fuimos muy, muy pocos originales y dijimos, bueno, si en la econometría clásica podemos instrumentar, ¿por qué no podemos instrumentar nuestro input endógeno en DEA, a ver qué, qué pasa. Y básicamente la idea es exactamente la misma que en variables instrumentales. ¿sí? O sea, buscar un instrumento que sea relevante y exógeno, esto es, que esté correlacionado con nuestro input que queremos instrumentar y que no tenga, obviamente, correlación con el término de error que en, en este contexto es la eficiencia. Lo que hacemos es quedarnos solamente con la parte exógena, de este input, o sea, regresamos el input, el, el potencial input endógeno en el resto de las variables exógenas y el instrumento y nos quedamos con la proyección, el valor estimado. Y este va a ser el input que vamos a incluir en el nuevo modelo de DEA. O sea, nuestro DEA va a ser los inputs exógenos, en el, en el caso que teníamos del experimento, input 1, input 2, y el tercer input lo vamos a instrumentar y vamos a utilizar la proyección. Para testear eh, el desempeño de, de, esta, de esta estrategia, retomamos el mismo experimento de Monte Carlo que teníamos para testear el DEA convencional. Ahora lo que hacemos es generar una nueva variable que es el instrumento y que no teníamos y que tiene que estar incorrelacionada con la eficiencia y moderadamente correlacionado con el input. Moderadamente 0.25% me decía Juan el otro día, dice, para nosotros 0,25 no es correlación. Bueno, en variables instrumentales, en general, cuando uno eh, va a los trabajos eh, empíricos, ya con un 0,20, se... vamos, porque claro, es muy difícil encontrar algo que, que cumpla, que sea relevante y que sea exógeno a la vez. Entonces, bueno, más o menos tratamos de mantener el, el mismo criterio. Lo mismo, generamos Cop douglas y función TrasLog, con una muestra de, de 100 observaciones y unas 1000 tiradas de, de Monte Carlo. Y comparamos los resultados del experimento de, en, cada, en cada una de las simulaciones del DEA convencional y del instrumento. Utilizamos las mismas medidas de ajuste para que, que utilizamos anteriormente. Solamente traje los resultados de... Eh, los casos en los que DEA se ve dañado, que el desempeño se ve deteriorado, claramente cuando la correlación es negativa no tiene sentido instrumental y los resultados son efectivamente eh, bastante, eh, bastante malos. Entonces, cuando tenemos una correlación positiva y alta, vemos que la estrategia de, de instrumentar el input tiene resultados muy similares a lo que es el escenario exógeno, por lo tanto, permite corregir ¿sí? o controlar en cierta medida por el problema de la endogeneidad y se acerca a los valores verdaderos de la eficiencia y efectivamente la mejora se da en la capacidad o la habilidad que tiene la técnica de identificar correctamente a las unidades más eficientes y más, perdón, más ineficientes y que tienen poco input. ¿Sí? O sea, las que estaban en el quintil debajo de la distribución, en el quintil más bajo de la distribución de eficiencia y que ahora las identifica correctamente. Estos son los resultados para una correlación moderada y en este caso ya la solución no es tan buena, lo cual eh, en cierta medida es de esperar porque a ver, el instrumento es un instrumento débil en el sentido de que está eh, correlacionado con el, con el input endógeno de manera moderada. Entonces pierde potencia o pierde poder ¿sí? a la hora de corregir estas, estas estimaciones bueno esto es más o menos lo que, lo que comenté anteriormente la, la mayor limitación o el mayor problema de esta estrategia es encontrar un instrumento ¿Sí? o sea, en, lo mismo que en variables instrumentales encontrar un instrumento válido, externo eh, resulta bastante complejo y hay veces que con los datos que tenemos es imposible eh, realmente encontrar una variable que nos permita instrumentar eh, en el modelo. Bien, entonces ahora quería mostrarles los resultados de una eh, aplicación empírica para el sector educativo trabajamos con datos de PISA eh, es aplicado al sector al, al sector educativo en Uruguay, el primer motivo es que, como se me debe notar no soy argentina, soy uruguaya y el segundo es que conociendo el, el contexto es un escenario donde la endogeneidad eh, en el sector educativo eh, está muy presente porque el nivel socioeconómico a ver los colegios de nivel socioeconómico bajo tienen muy malos resultados pero tienen muy muy muy malos resultados para el nivel socioeconómico que tienen que digo que está bien la gente de recursos bajos tiende a tener malos resultados pero no tan peor resultados como tiene eso hace Pensar que además hay una gestión ineficiente de los colegios, suelen ser colegios públicos que como sabemos eh, la falta de competencia en el mercado hace que algunas ineficiencias se institucionalicen y eh, tengan eh, entonces los alumnos peores resultados producto de la ineficiencia y no solo del bajo nivel de input que, que tienen y que bueno eso es de esperar. En este caso tenemos 70 colegios, es un país eh, muy pequeño, la muestra de PISA es pequeña y además tiene algunos problemas con la muestra que tuvimos que depurar. Pero bueno, a los efectos de, de ilustrar el problema y, y aplicar los, los métodos sigue siendo válido. Utilizamos tres inputs y eh, un output. ¿Por qué? Porque las simulaciones son en el contexto de un solo eh, output y queremos más o menos replicar eh, el, mismo, el mismo escenario, el mismo contexto. Los tres inputs es un índice de recursos materiales de los colegios, un índice de eh, la proporción de profesores certificados o con título certificado para, para la docencia y el nivel socioeconómico, que es nuestro input eh, endógeno potencial. Aplicamos el heurístico y obtuvimos estos resultados. En el caso de los índices de nivel material del colegio y de la proporción de maestros certificados, Predominan las barritas azules, esto es, tenemos muy poco porcentaje o muy poca proporción de correlaciones eh, positivas, pero en el nivel socioeconómico tenemos, obviamente que no se ve, pero 80% de las correlaciones eh, son positivas, por lo cual lo clasificaríamos como un input endógeno y lo vamos a instrumentar. Luego de muchas horas de buscar un instrumento en la base de datos, porque bueno, la base de datos de PISA, de Pisa es muy amplia, pero como dije anteriormente, encontrar un instrumento es muy difícil. Eh, encontramos la proporción de alumnos ¿sí? que tienen acceso a internet antes de los 13 años, en, en el, la proporción en el colegio de alumnos que tienen acceso a internet. En principio, eh, esta, esta variable por sí misma no afecta al output, ¿sí? o sea, realmente, la condición de, de exogeneidad no se puede testear en la práctica porque como no observamos la eficiencia verdadera no podemos testear si efectivamente la correlación es cero y entonces lo que se trata es de ir a la teoría económica y a la intuición y decir, bueno, si realmente no hay evidencia de que esta variable afecte al, al output por sí misma si no a través del, del input que queremos instrumentar sino que tenga otro canal de impacto podemos asumir que eh, es exógeno. Y luego la relevancia, como dije, tiene una correlación de 0,20, que ya nos gustaría tener una correlación mayor, pero bueno, es la que, es la que tenemos. Aplicamos eh, entonces la estrategia del input instrumental y el heurístico para eh, analizar entonces la proporción de correlaciones positivas. Y en este caso, cuando analizamos eh, la correlación entre la eficiencia y el instrumento, vemos que efectivamente las correlaciones positivas se reducen y la mayor parte son correlaciones no, no positivas, con lo cual lo clasificaríamos como un input exógeno o negativamente correlacionado con, con la eficiencia. Bien, ¿qué diferencias hay en términos de los índices estimados de eficiencia cuando aplicamos una u otra estrategia? Es decir, cuando asumimos que hay exogeneidad y no instrumentamos, en ese caso tenemos las barras más, más claritas, los índices de eficiencia están... De 1 eh, a más infinito, ¿sí? o sea que a mayor índice, mayor ineficiencia. Y una vez que corregimos por el instrumento, que instrumentamos nuestra variable, vemos que la distribución notoriamente se desplaza hacia eh, la derecha, o sea que aumenta el nivel de ineficiencia medio. Que en parte es lo que esperábamos, ¿sí? porque veíamos que DEA tendía a sobreestimar la eficiencia media. Producto de la sobreestimación de la eficiencia en las unidades eh, más ineficientes. Vale. Y aquí simplemente bueno, los estadísticos principales en cada una de las estimaciones y en este caso dividimos las unidades según un quintil por nivel del input, que en este caso es el nivel socioeconómico. ¿Vale? Entonces vemos que las unidades que están en el quintil más bajo, o sea, las que tienen menos cantidad de input y donde veíamos que DEA tiene los mayores problemas para identificar esa verdadera frontera cuando, cuando hay endogeneidad, las diferencias entre el valor medio estimado de la eficiencia con una u otra estrategia, o sea, considerando o no considerando eh, la posible presencia de endogeneidad, sí que difieren sustantivamente. Sin embargo, para las del quintil más alto, o sea, aquellas unidades que tienen mucho nivel de input, eh, las diferencias son casi que insignificativas. Bien, para terminar, que no sé cómo voy de, de tiempo... Lo primero, ¿sí? y, y que creo que, que ya de hecho se está haciendo evidente en la literatura, es que seguir eh, asumiendo exogeneidad en, en todos los contextos a la hora de estimar eh, el análisis envolvente de datos no tiene, eh, no tiene mucho sentido y que al menos habría que cuestionarse si eh, estamos o no frente a un escenario o un contexto de eh, donde pudiera existir esta presencia de, de endogeneidad. Hace, yo empecé con este tema hace cuatro o cinco años, mis primeros congresos eran un poco duros cuando iba a exponer este tema porque bueno, al principio, la primera respuesta, prim los primeros años era yo a este problema no me lo creo y ahora ya un poco ha ido cambiando el, el, el discurso, es decir, bueno, yo me lo creo pero en mi caso no me afecta o bueno, yo me lo creo pero en cierta medida. Entonces, creo que sí hay, está cambiando un poco la, la cultura y la... digamos, la, Esto al final es como una religión, creo o no creo, pero bueno, creo que cada vez estamos evangelizando un poco más a, a los del mundo no paramétrico. El mundo paramétrico ya es otro. De hecho, en el mundo paramétrico ya hace tiempo que se lo están eh, cuestionando, como siempre van un, un poquito más adelantados que que en el mundo no paramétrico y cada vez hay más trabajos que, de una forma u otra, ¿sí? o sea, algunos simplemente proponiendo estrategias empíricas para el problema concreto que quieren analizar. Bueno, los primeros eh, fueron eh, Solice Tal, que lo aplican al caso del agro, que es un contexto donde también se da mucho el problema de, de la endogeneidad y la selección de inputs en función de la eficiencia en el contexto educativo también, el de Pérez y Santini y el de Crespo Seba de Tal. Y luego estos, eh, a partir de Mayston, Kuzmanen y, y otros, ya están proponiendo estrategias eh, desde el punto de vista metodológico, o estrategias teóricas para cualquier contexto y, y cualquier situación. Como dije anteriormente, en el mundo no paramétrico todavía sigue siendo eh, escasa la literatura que tenemos, <coughs> En el caso están seleccionados en azul porque trabajan DEA, estos últimos dos son eh, modelos no de eficiencia condicionada de DEA y de, y de FDH. Por, pero bueno, la idea, el mensaje es que bueno, parece que es un tema que, que sí es relevante y que, y que de a poco hay más in, cada vez más interés en intentar de una forma u otra abordarlo desde diferentes eh, perspectivas. Por lo tanto... Eh, algunas líneas futuras en, esta, en este sentido. O sea, lo primero es, eh, a ver, a mí me gusta mi heurístico, mis grafiquitos, mis colores, pero es lo que es y me gustaría tener algo, algo más robusto. Entonces creo que eh, avanzar hacia la elaboración de un test que permita tener en cuenta el signo y que permita además identificar cuál es el input que tiene problemas de endogeneidad, es uno de los primeros pasos que, que habría que dar y de hecho ya estamos trabajando en, en esa línea con los, los primeros evangelizados del, del tema. Eh, derivar las propiedades asintóticas del estimador, el, la consistencia eh, en, en, del estimador del, del instrumento, del instrumental input DEA, extender también análisis a el contexto de multi-output, porque evidentemente... Más allá que en todos los papers siempre hay un pie de página que dice, trabajamos en el contexto de un solo output, pero sería muy sencillo extenderlo, o es trivial extenderlo al, al multi-output, no, no es tan así. <risa> y eh, otra cosa que también nos parece que es relevante, que de hecho es lo que vemos observando, extender este análisis a otros métodos, o sea, saber qué ocurre o cómo se ven afectados otros métodos que están basados en el análisis envolvente de datos, cómo se ven afectados cuando... Eh, podría existir un problema de, de endogeneidad. Y bueno, básicamente eso era un poco todo lo que quería contar. Y nada, ahora comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, eh, lo que, que quieran. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas. Hola. Soy Yolanda. Vamos, eh, bueno, quería preguntarte eh, al principio de la exposición. Eh, Creo que recordas que era la diapositiva en torno a las 5 o algo así, una gráfica que, donde hablabas de los inputs y los outputs. Sí. Ahí, vale. vale. La 4. Vale, eh, bueno, eh, esa gráfica has comentado que en, en concreto eh, cuanto más inputs había, es decir, eh, eran más eficientes, ¿no? Eh, sí. De hecho, lo ha subrayado de verde y cuanto menos in, inputs eran más ineficientes, ¿vale? Entonces, y eh, la gráfica exactamente cómo, o sea, cómo la veis diseñada, es decir, porque veo que hay como una, una especie de hipotenusa ahí o o sea, ¿por qué, por qué exactamente eh, si hay muchos inputs, ¿vale? eh, se, quedan, se quedan en torno ahí a la línea esa que hay, a la frontera. O sea, si puedes explicar un poco la gráfica, te la agradezco. Sí, agradecería. o sea, realmente aquí, o sea, lo primero, el supuesto, o sea, estamos simulando los datos. Bueno, esta no es una simulación, pero es, simu es similar a la, a la simulación, ver, en esta. La simulación de, del experimento. O sea, suponemos que existe una correlación positiva. O sea, ya de por sí los datos los estamos generando, suponiendo que a medida que aumentamos el input, las unidades se van a acercar en términos de output. sí, Porque, como dije, esto es output oriente. O sea, siempre lo vamos a mirar en términos del, del output. Entonces, asumiendo que existe esa correlación positiva, lo que generamos es, bueno, la, el comportamiento de la función es Un comportamiento, como dije, muy convencional, normalito, de una Cobb-Douglas o una traslog bastante suavizada también por eso tienen esta, esta forma. Y, eh, como decía, como suponemos esa correlación positiva, a medida que aumenta el input, acercamos las unidades a la frontera. Y cuando tenemos muy poquito input, las alejamos de la frontera. O sea, esa es la, la, la forma de, de construcción. No sé si respondo. O sea, la forma funcional es una coptaglas, que esta no recuerdo si es o otra logarítmica, pero es muy similar la tirada de los datos. Pero la forma funcional es... Eh, una cop o una trasllo, asumiendo esa correlación positiva entre eficiencia y uno de los IN, que sería el que estaría graficado aquí en este contexto. Muchas gracias. O sea, el otro no, o sea, este es, es hecho para a modo ilustrativo a mano, pero básicamente refleja la misma la misma simulación del otro. Sí. Ah, no, perdón, esta sería la frontera, o sea, el output eficiente. Lo que sería el output, en una simulación, el output eficiente sin considerar la, la ineficiencia de las unidades. Y por eso la distancia que hay entre el, el output que es verdadera para esta unidad. Bueno, observo este nivel de output y este es su output de eficiencia. La distancia, la ineficiencia. Vale, vale. Y esa distancia la cortamos a medida que aumentamos el, el output. Gracias. Gracias. No, no. un problema en concreto, te imagínate que estás resolviendo un problema, ¿no? Unos y vamos a poner que hay un output solo, sería más fácil. Eh, tú descubres que hay endogeneidad, por ejemplo, y qué conclusión sacas. Tienes que quitar la variable, tienes que modificarla, ¿sabes, sabes sí, lo que te okay. quiero decir? O sea, yo hago un análisis, ¿no? Y a posteriori ya tengo hecho el análisis, entonces digo, uy a ver si esto hay endogeneidad o no, en algún input, ¿no? ¿Cómo haces Entonces, haces la prueba y descubres que sí que hay endogeneidad. ¿Y ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, en el ejemplo, en este caso, o instrumentar, o sea, si es una endogeneidad lo suficientemente alta, que sería lo que es problemático, porque el otro no es problemático, instrumentar si consigues un instrumento. Si no consigues un instrumento... ¿Consigues eso... un instrumento que es añadir una variable o qué es? Eh, buscar una variable externa en este, este caso lo planteamos ese. como un instrumento externo eh, buscar una variable externa de tu base de datos de lo, del, del, del contexto que sea e eh, intentar eh, chequear que bueno, que esté correlacionada en cierta medida con el input problemático y que no intuya que tenga el mismo problema de endogeneidad que la variable original, o sea que realmente no impacte en el output más allá del canal a través del, del input que, que vamos a instrumentar y si no hay instrumento y no hay variables extras, ¿Qué <risa> o sea, que es una, si encuentras una... la solución, <risa> la compartes. Es pues una especie de sustitución de variables, ¿no? Sí, sí, sí, el, lo mismo que en la econometría clásica, decir, bueno, que de hecho la otra vez estábamos, a, o sea, la idea de Juan era intentar de alguna manera proporcionar algún instrumento a partir del propio input. Porque claro, lo que es difícil a veces es encontrar una variable externa que pueda servir un instrumento, entonces intentar... sí y una transformación en la variable input que que te acerque los que, que claro es que son eso son creo cosas. que era lo que lo, lo que hablábamos sea. o sea transformar el input de alguna manera que sea su, su transformación su propio instrumento un cambio de escala o no lineal algo que te acerque sí. los que tienen menos recursos a la frontera a la... Que para que no se, se sí sí hacer como algún artilugio digamos de no lo, he probado. Sí. ¿Cambio no lo hemos probado de pero variable. sí un cambio de variable o... Sí, o sea, ya ahí ya nos olvidamos del modelo económico detrás, sí. pero bueno, desde el momento que vamos a aplicar un instrumento, ya es que el modelo es una herramienta, o sea, nos olvidamos del modelo económico y la teoría económica. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en el contexto multi ¿cuáles serían los problemas para, para simular o para, para ejecutar un, un, unas simulaciones como las que has hecho tú? En el contexto multi-output, ¿cuáles serían algunos de los problemas? Quiero decir, Si quisieras llevar tu artículo de 2015 al contexto multi o sea, los primeros problemas que tú no, o sea, en las simulaciones no veo no. ningún a ver no veo ningún problema en el sentido en el que seguimos trabajando con relación input y, y eficiencia y no ah, eh, mientras no mires la claro. correlación con el output ah vale sí ya, ya. no en principio no porque al final si suponemos exogeneidad es simplemente igual, añadir una bueno. sí vale. una, una nueva sí. variable eh, otro contexto que podría ser sería estudiar sería el de cuando tienes precios de mercado no es decir, analizar sí. en ese caso efecto de la endogeneidad sobre eficiencia económica y luego cómo se traduce eso en la parte técnica, que ya lo sabes, claro, y la sí. asignativa. Eso no lo sabes. Ahí sí que, por ejemplo, sería todavía más problemático corregir con un instrumento, porque entonces sería encontrar un instrumento que además eh, tuviera precios, es decir, conociera sus precios. Porque claro, tienes que meter en el modelo una variable que a la vez tenga precios. Entonces todavía sería más difícil en ese contexto sí de hecho, un instrumento. Sí. De hecho, ya cuando uno apuesta por el DEA es porque dice, bueno, me, fo me focalizo más en, en lo técnico, que cuando en general no tenemos precios... Eh... Sí, cuando no hay precios, evidentemente. Como pero... en el contexto educativo, que no hay un mercado claro, etc. Que no tiene ni una variable de... Pero bueno, eh, qué decir que es... Sí, pero, que es... pero eso sería una... Que todavía, más difícil, ahí de... todavía sería más difícil encontrar un instrumento, porque si le encontré el instrumento con todas las tareas pedidas y, y además conocería sus precios para poder sí. meterlos en el modelo. O sea. Vale, pues, pues muy bien, Muchas gracias. Gracias. Bueno.